Buenas, buenas, ¿cómo andan? Díganme sí, si se escucha. Qué bien. Escucha la música, se escucha muy fuerte. Gracias, Adria. Genial, genial, genial. Pude solucionar lo de la luz esta vez. Viendo mi celular con la linterna apuntándome a los ojos. Para nada cómodo. Pero bueno, voy a ver mejor. Eso es importante. A ver, a ver. Como siempre, buenas, ¿cómo andan. Eh, vamos a darles unos minutos a, a que más gente. Tenemos algunos anuncios para hacer hoy. Que son bastante interesantes. <ríe> algo que, que va a suceder en el futuro cercano en la taberna. Y es inmediatamente la semana que viene. Unas. Grande, Adria. ¿Cómo anda? Eh, hey, panza, tanto tiempo. Hay algo que, que quería comentar. Adria estuvo dirigiendo un asedio. Nos compartió unas imágenes por Discord y está maravilloso. Me encanta. Totalmente sorprendido y es genial. Comparto, te quema la cabeza. Como DM tenés que ser una computadora para dirigir tantas miniaturas y tantas secuencias a la vez. Eh. Con la intención de... Que haya narrativa, de que haya descripciones. Pero después quedas muy satisfecho. Daria, eh, eh, un aplauso. Ese es, eso es una, una gran un gran logro de DM. Por lo menos así lo considero yo. Dirigir una, un combate masivo. Qué grande. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles son los anuncios de la fecha. Eh, a ver, a ver, acá están. Como siempre, últimamente, tenemos que agradecerle mucho al Mago 3D boom, por las miniaturas que nos hizo. Acá tenemos a Chester. Eh, uy, no, se apagó la... Tal vez tiene un tiempo máximo. Voy a andar apagando. Eventualmente lo voy a configurar. Como venía diciendo, el Mago 3D nos hizo las miniaturas de Anurem. Este es Chester. Está buenísimo. A, al, a Max... Bachi y Lules y todos sus personajes Kaiden, Kal y Vines que están excelentes, mañana las van a volver a ver si quieren comprar miniaturas pueden encontrarlo en Instagram, ahí compartimos la página de él es todo lo que hace está buenísimo y, la, y cómo lo pinta está excelente si ustedes quieren, obviamente pueden comprarla sin pintar queremos agradecer a Kataka por una colaboración que estamos haciendo, dentro de poco vamos, ya, ya queda todo organizado para eh... <risa> vamos a quedar, va a quedar todo organizado con la Akataka para que quede bien eh, organizado el, la colaboración y ustedes vean mejor qué es lo que tenemos en mente. ¿Qué más? Ahora sí. <risa> Grande, por el rey. Gracias, Panzón. El domingo 8 y 15 va a pasar algo importante y es que no vamos a tener video de la semana. El, recién vamos a tener video de la semana el domingo 20... ¿Cuánto? No. ¿El 22? Claro, sí, sí. Agosto. Esto se debe a que Bachi se toma vacaciones y ella es la que se encarga de editar los videos semanales. Todo, todo lo, que, lo que ven sobre los juegos y demás eh, eh, los edita Bachi y se toma vacaciones estas dos. Las dos primeras semanas de agosto, así que no va a haber. Sumado a eso, tampoco va a haber a Nurem esas dos semanas. Pero algo vamos a inventar eh, vamos a, un, un stream vamos a hacer porque yo, ya... Estuvimos demasiado tiempo sin stream Así que... Vamos a aprovechar y vamos a hacer otra cosa Mientras Bachi descansa ¿Qué más? El stream de vampiro de el viernes 6 eh, No estamos seguros si, si se va a cancelar o no Estamos todavía decidiendo qué va a suceder Pero hay que estar atentos Y sí... Como venimos anunciando, se acerca el cumple de la taberna con un montón de sorteos. Tenemos, eh, esto va a ser sobre las últimas semanas de agosto. Las primeras semanas vamos a anunciar bien la fecha. Ahí tenemos muchos voluntarios que se van a copar para participar, a, a, hacer, a, a compartir actividades. A los cuales les vamos a agradecer un montón y vamos a estar comunicándonos con ellos eh, pronto. Para, para que quede todo establecido. Qué genial y en agosto vamos a retomar algunos streams volvemos con el podcast, el miércoles 11 eh, tenemos el primer podcast de la nueva casa ya tenemos invitados, ya tenemos tema ya está todo, todo organizado, así que ah, vamos a poder empezar con esa parte y vamos a volver con los streams de fin de mes, que originalmente eran los de world building, pero bueno, también habíamos decidido crear un juego de rol todavía no estaba bien decidido eso, va a ser el último miércoles de agosto y vamos a ver qué pasa. Pero tengo muchas ganas de hacer algo así. Y creo que esos es son todos los anuncios que hay, ¿no? Sí, todos los anuncios. Eh, pa, pa, pa. Me a La producción. Bien, ahora sí. Para cualquier persona que recién llega, queremos darles de qué se trata esto. En este stream voy a estar charlando de rol. Generalmente... Me pueden hacer un montón de preguntas, yo las, las van a van a estar en el chat. Yo las voy a re responder en el orden que me aparecen, así eh, puedo ocupar bastante tiempo en, en responderlas. Generalmente hay muchas preguntas sobre reglas, sobre rolear, sobre dinámica de grupo. Está muy muy bueno, sobre todo cuando se largan y preguntas, Yo no tengo drama, voy a tratar de responder lo mejor posible. Y... tener eh, nomás. más. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo. Estoy, estoy viendo acá, hay un montón de saludos... Buenas a todos, gracias por pasar. Tiene preguntas, tienenlas. Vamos a encontrarlas. ¿Dónde estará Vaquero, no? <ríe> la pregunta. Eh, sí, hace rato que no lo veo. Lo vi en el chat, un, en el Discord un rato. Yo últimamente no estoy en el chat. El Discord me ha apagado mucho trabajo, muchas preparaciones. Pero se, la verdad que si vienen cosas copadas. Eh, sobre todo en el... en el Para el la taberna. queremos que salga lindo. Así que bueno, vamos allá. Acá veo la primera pregunta de área, tiene como 7 renglones A ver, dice Una pregunta que hicieron en el Discord Tengo una duda con el ataque de oportunidad que generas al lanzar un conjuro cerca de un enemigo He visto un video en el que te explican sobre Day de Quinta Edición Sobre cómo Day de Quinta Edición trabaja eso Y que hay una acción o algo que puedes hacer para lanzar un conjuro cerca de un enemigo sin generar un ataque de oportunidad Lo malo es que explica muy mal y, bueno, y al final no he entendido qué es lo que realmente haces para no generar ataque de oportunidad Ok, bien Vamos a hablar rápidamente la regla sobre lanzar magia al lado de un enemigo. La idea de por qué se genera un ataque de oportunidad cuando eh, vos lanzas magia es porque vos estás concentrado en, en general, el general hechizo, ¿no? De eso, esa es el, eh, la razón por la cual, digamos, que has descubierto lo suficiente como para que alguien te pegue un espacio. Si no me equivoco, tal vez algún rasgo de clase, pero la única forma que conozco sobre cómo ignorar el ataque de oportunidad es con la Dote, Warcaster o Lanzador de Guerra. Oh, no me acuerdo. Eh... No, pará, me estoy confundiendo. No, esa es para usar un hechizo como ataque de oportunidad. Ahí está. Leerle bien la regla. Warcaster no tiene nada que ver con esto, esto es al revés. Ah... La regla, si no me equivoco <risa> uh... Si vos lanzás un hechizo al lado de un enemigo No generás un ataque de oportunidad Esa es la regla hasta donde yo sé en Date. A menos que ellos tengan Ahí está, a menos que ellos tengan la dote De, de asesino de magos Me equivoco. esta es la dote que estaba buscando Ah, ahí está. ¿Ves? Sí, ahí está. Es, es así. Vos como lanzador de hechizos podés lanzar magia al lado de una criatura. Sin problema. Si esa criatura tiene la dote, asesino de magos, genera un ataque de oportunidad si sí, está al lado tuyo cuando se lanza. No hay otra regla, si no me equivoco. Uh... Voy a releer la pregunta. Sí, una duda con el ataque de oportunidad que generás al lanzar un conjunto cerca de un enemigo. Bueno no los generas yo estaba seguro que era la regla así eh, pero bueno tal vez tiene el, la, la dote asesino de magos y si es así no puedes ignorarlo porque digamos es el beneficio de su dote a ver aquí hay otra pregunta de Adria del Discord si una criatura tiene multiclase en su bloque de estadísticas puede hacer los ataques en el orden que quiera y además moverse entre esos ataques tiene multiataque, no multiclase. Sí. No importa eh, la cantidad de ataques que tenga, vos podés repartirlos en todo el turno de la criatura. Eh, eh, eso es, es... Está buena la pregunta porque hay una diferencia entre el, extra, el ataque extra que ganan las clases. Y ahí lo especifica. Y ahí dice que vos podés atacar, moverte y hacer el segundo ataque. Eh, pero en, en, en las criaturas es lo mismo. Además te, te permite como hacer cosas más copadas, ¿no? Como... A veces la criatura tiene de garra, garra, mordisco, podés tipo, tirar un garrazo, dar un paso, dar el mordisco, y así. ir vos jugando con eso. Se eh, lo súper recomiendo que lo varíen, le va a dar mucha más... mucha más vida al combate, va a parecer mucho más fluido y caótico, eso es, es, es muy recomendable. Porque si no queda todo medio estático en un juego de, de, de PC en el que, bueno, este ataca, tiro los tres dados juntos, hace, hace el movimiento. Y después se queda ahí, le toca a la otra persona, y así, así, así. Eh, es, es muy recomendable que traten de darle vida al ataque, así que sí. Y tiene multiataque, lo que lo que tal vez respetaría es el orden de los multiataques, eso puede ser una buena idea respetarlo. Tal vez hay alguna razón, porque hay unas criaturas que tienen, por ejemplo, el ataque de mordisco, y si lo mordiste podés intentar tragarlo con tu ataque. Entonces... Necesita sido si primero morderlo y después tragar el bicho. Creo que los, los monstruos grandotes generalmente tienen esas cosas. Ah, tu, tu, tu. O sea, Estuvo buena, me gustó. Panza. ¿Algún libro de campaña o campaña de DD en español que me recomiendes? Es que no sé qué libros hay en español. <risa> no sé qué libros hay en español de, de campaña. A ver, vamos a buscar. Porque tal vez, tal vez simplemente no los conozco. Eh, pero tiene que haber. Estoy seguro que hay algunas traducciones. Sobre todo, ahora van a empezar a hacer las traducciones eh, oficiales. Vamos a buscar rápidamente. Estoy seguro. <risa> eh. Bueno, desconozco ahora mismo Pero la verdad es porque no sé cuál, cuál está cuál está traducida bien, ¿no? Sí que tengo que buscar Gracias, pero tengo que buscar, no, esa no la sé uh, Lo que sí... Estuve, estuve repensando mi, mi opinión sobre las campañas de la idea Y hay algo que me di cuenta que estaba teniendo en cuenta mal a mí, generalmente, eh, mi respuesta con los libros de D&D era que me gustan los libros que dan herramientas como sanatar y Tasha que te dan un montón de cosas para usar Lo cierto es que las campañas también te dan un montón de cosas para usar no, no hace falta seguir la línea histórica, obviamente, y es algo que siempre recomendé, además Podés usar los NPCs que vienen ahí, que ya vienen creados, tienen un montón de historia Incluso los argumentos que vienen ahí, los ganchos para historias Los libros de campaña son tan útiles como los libros de herramientas La diferencia es que el libro de campaña tal vez te da una, una historia que vos podés dirigir a tus amigos. Sobre todo hay gente que, o tal vez por cualquier razón, no puede hacer una campaña con Bruce, tal vez no le gusta, y decide dirigir el oficial, que es, es una de las cosas más comunes que hay. Y nada, los libros de campaña te dan exactamente eso, la posibilidad de vos poder dirigir una aventura. Y bueno, eso, eso me hizo cambiar mucho mi, mi, mi forma de ver los libros de campaña y de Y eh, no solo de DD, sino de cualquier juego. Que un juego de rol tenga módulos para, para poder ser jugados por el público Ayuda a que sea más fácil entender la intención del juego Ayuda a que, a que la gente que lo necesita Tenga un, una pequeña base de donde saltar y hacer lo que quiera Así que uh, voy a ponerle, prestarle más, más atención al libro de campaña de aire. Sobre todo porque hay algunos que realmente quiero leer hace un montón Y no, no, los ignoro por esta estúpida razón Como... Eh... Rámnica. Así que voy a buscar español. Vamos a la siguiente pregunta. Carlos, ¿cómo funciona el Blade Singer? ¿Qué libro lo encuentro? El Blade Singer, si no me equivoco, está en Costa de las Espada, no sé si se reeditó en talla, pero está en Costa de la Espada, vamos a leerlo, la idea es que sos un. como un mago con una espada, <risa> eh, pero un poco más cool. Eh, vas peleando con tu espada mientras vas ganando beneficios mágicos por usar tu espada. En Costa de la Espada está como la tradición de, eh, de, de Blade Song. que bailás y usas tu espada. La idea es que es eh, un torbellino de espadas y magia. <risa> eh, y todo se trata más o menos de eso, de pelear con magia. Y Vos vas a... ¿Cómo era? A ver, ¿qué más te da? Te da algunos beneficios la Blade song Haz la Blade song y te las cositas. Está ah, bueno. Te activa como acción bonus. Y te da, ya a nivel 2 tenés buenos beneficios. La idea también es ir a, a las piñas con él. Y puedes usar hechizos raros que tal vez no usaste antes. Porque al, al vos usar una espada, puedes usar todos los hechizos que, que, que, que hacen ataques con espada. O incluso el tan ignorado golpe verdadero. Panza. ¿Cuál te parece la mejor raza de las que no aparecen en el manual del jugador? Ah, muy bien. Claro, de las, de las del resto. Eh, si no me equivoco, a ver. Quiero ver si esta aparece, esta raza aparece. Re. Ah. Las, a ver le re. A ver... Si no me equivoco, eh, sí, acá están. En Ravnica, sí, en Ravnica, aparecen los loxodones, que son elefantes. Son tipo una raza humanoide elefante que caminan en dos patas y son gigantes. Tienen, pueden usar la trompa para tipo manipular cosas. Eh, y nada, a mí me gustan mucho. No, no, hay, no tengo ninguna razón mecánica, simplemente que me, me parece genial que pueda jugar un elefante. Sí, sí, son muy cool. Sí, realmente no tengo ninguna razón para que me gusten los elefantes y están ahí los loxones. Parece, parece algo súper copado que puede hacer uno de esos monstruos También están los otros, ¿no? Minotauros, los, incluso están los, los leoninos, creo que se llaman, que son leones Enteros están esos Pero los loxodones me parecen lindos, tiernos no sé, un loxombardo, por ejemplo Que va tiene el laúd con una mano Con la trompa lo rasga Y después tiene una varita Me parece una ternura De Lu Esta es la pregunta de Lu Acá está buscando complicidad Generalmente hace esto con esta pregunta Sobre qué personaje Que no sea Dritz Do Urden Pueda hacer un video de Lore les voy a contar la razón por la cual estamos evitando eh, videos de lore. El problema de Dritz en Reinos Olvidados es que no aparece en ningún mal. Y es una de las guías que nosotros tenemos para hacer videos. Las historias de Dritz aparecen en las novelas de Salvatore, que actualmente son 43 novelas. A Lu le gusta leer, le encanta leer. Pero no tiene tiempo para leer 43 novelas. Y, y de ahí resumir cosas Para contar la historia de Driz. Eh, yo sé que ella leyó la primera Hace mucho tiempo, antes de siquiera saber Que existía Day Day Pero Drizzt es complicado A mí me gustaría Si, sí, que no sé si está en los manuales Tampoco, hay algunos dragones muy copados En Reinos Olvidados Hay uno muy extraño que hace Es tipo un, un dracoliche Muy muy poderoso que hasta donde conozco la historia Eh... Es súper malo, pero su objetivo es la exploración mágica. Entonces una de las cosas que quiere lograr es tirar magia solo con su aliento. Ya sabe hacer hechizos, pero ahora quiere tener la posibilidad de hacerlos con el aliento. no me equivoco, la última vez que me enteré, podía lanzar disipar magia a todas las cosas que afecte su aliento de dragón. Que eso es tremendo, porque es tipo. Está, está lanzando hechizos de manera natural. Solo por ser un dragón con. Así que yo iría por ese, pero no me acuerdo el nombre. Pero... Y en, eh, de hecho, en la última, en la última expansión de Magic de Deidre salieron cartas sobre dragones conocidos de Reinos Olvidados. Tal vez haya más información sobre ello en los manuales, no me acuerdo. Nota. ¿Qué recomendás para un jugador para jugar algo con un sistema tipo Tulu, pero más sencillo para gente que recién está empezando? Creo que te escuché alguna vez decir ratas en las paredes ¿Cambia mucho? Ratas pierde mucha complejidad ¿Conoces algún otro? Estaría genial Bien no, no, no importa realmente el sistema que uses Porque el, el, la narrativa de error cósmico la vas a mantener eh, usando los dados que uses Pero sí conocemos otros Hay, hay uno que se llama Tuludark ¿no? eh, Bueno, ya está Hicimos el video sobre ese ¿va a salir ahora esta semana Eh... Para jugar horror cósmico con un sistema mucho más pequeño. Tiene un par de... Tiene otras sorpresas el video, pero bueno, ya lo... Ya, Aaron, está acá. Eh, Ratas en las paredes es muy, muy amigable para la gente que recién empieza. El sistema es súper, súper sencillo. Vos vas a ver el manual que tiene como 300, 200, 100 páginas, no me acuerdo cuántas, pero solo 20 o 30 son reglas. Jugás con 2 de 6 y con eso más o menos te vas guiando todo el juego. Eso lo hace extremadamente amigable Mucho más amigable que, que de 100 Que es un sistema ya viejo Y, y difícil Para agarrar de la primera mano Entender la, los porcentajes El 20%, el 5% y todas esas cosas de dificultad Así que yo te recomiendo Ratas en las paredes Y además, Ratas en las paredes está muy, Es de muy fácil acceso en español Sí. Y si no, el domingo sacamos el video sobre Tuluark que es mucho, mucho más simple todo. <coughs> Carlos. Spoiler al leer de mi campaña. Quiero darles a mi parte un airship elemental de Everrom. Pero no quiero dárselos nuevo. ¿Vos, ven, vos ves bien darles algo así de grande pero destruido, descompuesto y que ellos tengan que ir buscando materiales y trabajadores para devolverle la vida. Sí. Definitivamente. De hecho es un poco lo que yo hice con... Con Anurem, con el barco que les di, estaba funcional pero roto, tuvieron que trabajar y dedicarse, conseguir cosas eh, para recuperar el barco a una forma que a ellos les parezca como estar navegando Le da, Hacer algo así no solo les da a los jugadores algo que defender, porque de eso se trata, ¿no? esto es, es un barco que vuela, o un barco, un, una nave de cualquier tipo, es como un castillo para ellos y es que hay que defenderlos porque es nuestro, es nuestra casa. Y el tema que esté roto no es que... Eh, no es que vos les das algo que está roto para que ellos lo arreglen. Vos les das algo que esté incompleto para que ellos lo completen de la manera que quieran. Vos les estás dando la posibilidad de que, bueno, acá había una torre que tiraba un arpón. Bueno, no quiero más un arpón, ahora quiero poner una catapulta. Y ellos van y lo modifican a su gusto. Que es algo que podrían hacer con un barco que están dando el 100% Pero como ya están dando el 100% es medio raro Ahora vos le das un barco Así Roto entre comillas Ellos pueden hacer lo que quieran Pueden modificarlo a su gusto desde cero porque ah, ya, ya faltaban partes Ahora simplemente hay que poner lo que quieras como que le das el, el lego a medio armar Sí eh, Súper recomendable Porque además van a buscar materiales Ya tenés ahí misión, un montón de misiones listas Van a ir ellos mismos a explorar cosas para conseguir los materiales. O incluso a conocer NPCs o a tratar de negociar con NPCs para que vengan a arreglarlos, a ayudarlos. Así que... Me gusta esa. Everard 85. Un mago guerrero podría usar Burning Sword, Green Flame Blade. ¿Estos cuántos duran? ¿Cuántas veces se pueden usar? ¿Son hechizos? Bien, vamos a leerlos rápidamente. Green Flame Blade, este lo conozco, este es uno de los hechizos que genera más confusiones. de. Este es... la pregunta es... Burning Sword? O Flame Blade? Va por ahí. Bueno, creo que es Flame Blade. Bien, primero vamos a responder la duración... No sé cuál es Bornizor, la verdad, no, porque yo eh, conozco Flame Blade. Hay uno. Bueno, acá hay uno que ah, es Bien. Green Flame Blade dura. Una de las preguntas era la duración. Los dos son hechizos. Eso, es de, eso sí, desde el vamos. Son hechizos que. Eh. En el caso de Green Flame Blade, genera eh, ataque. Pero es un hechizo. La forma en la que funciona el hechizo es generando ataque, pero es un hechizo. Y es un cantrip. Así que, no te ocupa nada. Una de las preguntas era, ¿cuántas veces se puede usar? Bueno, Green Flame Blade, al ser un cantrip, no se gasta. Así que lo podrías... Los cantrip no usan slot. Así que, podrías repetirlo todos los turnos. Eh, y... ¿Cuánto duran? La duración de Green Flame Blade es instantánea. Vos la, la, lo, en el momento que la lanzás, se aplican todos los efectos. En el orden que lo dice. Y listo. Ahí se acaba el hechizo. En el caso de Burning Sword... Dice... Haces que el arma que vos tengas en la mano, se prenda, se encienda con llamas azules, hace de luz, no te lastima a vos por usarla, dura un minuto por nivel, importante, y el arma encantada hace un dado de 6 adicional de fuego a su daño común, en crítico, hace un multiplicador de daño de crítico. Bien, me imagino que la pregunta es ¿Puedo usar burning sword con Green Flame Blade, ya que digamos Burning Sword Te dura, o sea, estrella, eh, perdón, estrella Espada ardiente Te dura un minuto ¿Sí? ¿Cuál lanzadas. ¡Pum! Tiene una espada de fuego Ahora, puedo usar la <risa> La espada de llama verde Ahora, tipo, vas combinando los fuegos eh, Sí, definitivamente Y si no se cancelan, ninguno es de concentración Así que podrías hacerlos sin problemas Los dos son hechizos Y la, la última pregunta era ¿Cuántas veces se puede usar? La espada ardiente es de nivel 2 Así que va a depender de los slots que tengas ahí Pero te dura un minuto por nivel así que... Ahí está Sí, yo creo que se pueden usar los dos Es mucho daño en un espadazo De fuegos de colores además, ¿no? <ríe> eh, ahí está Nota 122. Algún sistema de rol que te asegure risas y diversión. Obvio que si jugás con cuatro hongos no hay sistema que aguante. Paranoia. Yo creo que paranoia es... Está fabricado para... para... para pasarla bien. tipo ¿no? Para hacer chistes. Para eso está fabricado. Está fabricado para hacer chistes y que las cosas salgan mal para hacer más chistes todavía. Hay una parte del sistema de paranoia en que vos a cada jugador... Vos le das una misión al grupo. Y después al final de la misión, lo último que pasa no es que ellos vuelven de la misión salga como salga, ellos vuelven de la misión y tienen que dar un reporte en el reporte ellos tienen que decir todo lo que pasó en la misión y lo que pasa acá generalmente es que se empiezan a echar la culpa entre los jugadores, ahí vos hiciste tal cosa y vos lo otro, y, y todo todo va a ser excelente, todo va a ser gracioso para nadie es un gran sistema para eso Fiasco también, Fiasco ayuda un montón <risa> Fiasco tiene también otro de estos sistemas preparado para la ridiculez absoluta Así que yo iría por esos dos. Sí, sí, sí, definitivamente. <risa> Carlos. Pienso poner en mi campaña un personaje noble de cuna alta. Te pienso poner como en mi campaña un personaje noble de cuna alta. ¿Vos qué tipo de NPC querías, querrías ser y qué raza? <risa> eh, no sé. Ah, de cuna, de cuna alta suena raro para mí, pero... Eh, gracias por, por el honor. ¿Qué, ¿Qué raza NPC y tal vez un Loxodon? ¿Ahora por qué estoy hablando de los Loxodanes? Y siempre me veo como un NPC que estaría haciendo algo, o sea, charlando con la gente, tratando de, de, de, de relajar el, el, el rato con las personas un, un tabernero, alguien que maneja el correo tal vez de la ciudad, algo así puede ser, gracias La siguiente pregunta también de Carlos ¿Algún ítem mágico copado para un bardo? Pensaba en una laud que convierta en arco corto con la bonus action. Este es, este, este es uno de los problemas principales, me acuerdo, que, que tenía un amigo con el bardo. Que él quería estar tocando su instrumento, pero también quería atacar. Así que yo en algún momento lo quería él tenía un violín y podía usar su ataque. Cuando usaba su ataque, se invocaba una flechita y salía disparada. Entonces, como que no había... No había grandes complicaciones, digamos, para... Para atacar y, y. tampoco era muy mágico el hechizo. Era, era. La, la flecha que disparaba era equivalente a una ballesta que él, que él podía usar, así que no se perdía mucho. Y, y solucionaba toda este, esta cuestión de que no podía atacar mientras tenía ni, ni, él podía seguir tocando música y disparaba. De hecho, lo, lo que hizo fue. Terminó siendo tan tan. Terminó estando tan contento con su violín arco ballesta. que él le ponía música a los combates. Y él, tipo, le subía el tono o le bajaba la velocidad a la, la, la música de combate mientras disparaba. Eso estaba buenísimo. Y la pasaba re bien. <ríe> Siguiente de Carlos. A tu maestra de inglés le sigue gustando el rol. Sí, se, al parecer se puso a investigar toda la semana el canal y le llamó muchísimo la atención. Y quiere, quiere saber más. Pero también, digamos, hay otros alumnos y la clase generalmente se trata sobre aprender inglés. Así que no podemos dedicarnos a hablar todo el tiempo. Pero bueno, ella está interesada. Heru. Heru. Buenas, ¿cómo rolear un Archibárbaro? Mi personaje es un bárbaro que ha escuchado sobre Archiduridas y Archimagos, y ahora está decidido en convertirse en el primer Archibárbaro. Soy muy fuerte y también ando regando rumores, hice un pacto con un fey, así que ahora soy brujo nivel 1, que puedo lanzar hechizos, saludos de Ecuador. <ríe> Bien, me gusta la idea. Para cualquiera, Archi es un prefijo que se le pone a las palabras para decir, tipo, lo máximo, lo máximo. Eh, el Archimago es eso, el Archidruida es eso. Y el Archibárbaro. o sea, eh, me gusta la idea, me gusta la idea. Ahora que puede lanzar magia, tal vez pueda, digamos, dedicarse un poco más a eso. Creo que, tanto Druida como Mago, la, la parte complicada de, de llegar al Archi es simplemente... Trabajar mucho, entrenar, estudiar, etc. Algo que un bárbaro ya sabe hacer, digamos. Porque está todo el tiempo dedicándose a su propio desarrollo. Así que lo va a poder lograr. Tal vez por background es muy común que los bárbaros tengan esto de que son tontos o, o no leen o lo que sea. Pero... Pero si ya tenés magia, ese es el primer paso. El paso más importante. <ríe> Aprender magia para entrar en el círculo. Y eventualmente, tal vez se entere después que... No va a poder ser ni Archimago, ni Archidruía, tal vez Archibrujo, o Archibrujo, o tal vez la, la descripción de archivarro le queda cómoda eh, Yo lo... La manera de rolear lo que te recomiendo es que Tenés todo ahí, tenés un objetivo, y tenés la dedicación para lograrlo Trata de que todas las cosas que, que haga, los lleven a cumplir parte de ese objetivo, como que se vaya construyendo su propia escalera, porque Suena que no hay muchos archivaros dando vueltas <risa> Eh, como que <risa> Probablemente sea el primero Así que todo lo que él haga Lo que pasa de, con cual, en cualquier actividad Con la persona que, que carga la antorcha Por primera vez Es que establece las bases para los que siguen Así que se van a encontrar con un montón De cosas extrañas Y que va a tener que decidir Y va a tener que Saber si son las correctas o no Va a haber mont un montón de aprendizaje súper divertido Espero que haya servido la producción, bien, sigamos. programa más una. ¿Alguna vez has jugado Starfinder? No, pero leí un poco los manuales. Suena muy interesante. Para cualquiera que no conoce, Starfinder es eh, la versión de Paiso de la gente que hace Pathfinder, pero en el espacio. Así que tenés razas alienígenas, eh, aves espaciales, armas láser y cosas. Suena súper divertido. Es súper, súper divertido eh, no, lo, no lo leí mucho más porque en aquel momento estábamos... Me acuerdo que cuando lo agarramos era decidir que Para qué manual íbamos a hacer una serie de videos Starfinder estaba ahí, pero no me acuerdo por qué no habíamos decidido Cambiamos, cambiamos completamente a ese juego eh, Pero está, está en la lista, porque tenía ganas... En algún momento habíamos decidido tratar de hacer algo futurista en el espacio, cosas por el estilo, Y Starfinder era una de estas opciones Pero no me acuerdo por qué no lo hicimos Verdura más uno. ¿Una buena recompensa para un Warlock que cumple lo que su patrón le pide? ¿Sería un Spell Slot de nivel 3? Este se gasta. Y tiene otras ideas. Me encantaría, Si tienes otras ideas, me encantaría escucharla. Esa idea está buenísima. Eh, darle un, un Slot así que se gasta. ¿Verdad? Muy, muy buena idea. Podés incluso dar alguna de las invocaciones que, que ganan los Warlocks. Como beneficio también, como algún tipo de, de regalo Bueno, qué sé yo, por un mes entero tenés esta, este beneficio Y una de las cosas que va a hacer esto es que Le va a dar al jugador la posibilidad de probar esa invocación Y tal vez si le gusta, cuando gane una la, la puede elegir eso también está bueno Y no te salís mucho, de, porque no, no, no es que le vas a dar algo súper poderoso Le vas a dar un regalo muy extraño que lo va a separar de la media de los brujos de ese nivel y también le vas a dar un poco de información sobre cómo es el futuro. ¿Conviene elegir eso o no? Carlos. Estaba viendo los videos del torneo PvP y me surgieron algunas dudas. Uno. Suponiendo que soy un draw con visión verdadera, ¿podría gastear oscuridad sobre el cuerpo de un enemigo para cegarlo? cuerpo de un enemigo? está tirando en el piso... O decís, como que lo ves ahí y le tiras ceguera. Creo que el único requisito de cegueras podrá ser el objetivo. Así que, si es así, si lo podés ver con visión verdadera, si no me equivoco, podés ver todo. Vamos a leer visión verdadera. Para no confundir Bueno, acá. El Sage Advice Team Bueno, visión verdadera ve en oscuridad mágica, así que. Sí, visión verdadera te daría la posibilidad de hacer el objetivo con ceguera. La segunda pregunta era. Lo juro de manipular agua. ¿Podría atrapar a un enemigo en un cubo de hielo o casteárselo en la boca para congelar la cabeza y eliminar sus combates verbales? A ver. ¿Es manipular el agua? No, control. Vamos a ver, controlar el agua. La idea es envolverlo, atraparlo en un cubo de hielo o congelarle la cabeza también en un cubo. Bien. Me gusta que el control del agua es un hechizo de nivel 4. O sea que es un hechizo poderoso, ¿no? Que eh, tuviste que mucha experiencia hasta llegar acá. Hace de todo encima, <risa> hace de todo. Uh, ta, ta, ta. Bueno, la cosa es así. Yo creo que la parte de congelar agua, de controlar agua, eh, vos la podrías congelar y podrías congelar algún enemigo que esté ahí adentro, incluso su cabeza. Si esta persona está adentro del agua Yo creo que eso sería eh, Sería posible Lo que sí le daría tal vez alguna tirada de salvación Al, al, al objetivo O sea, A la persona que está en el agua porque bueno Se está congelando el agua y algo así sería como que estaría matando gratis eh, Y que no tiene sentido Es algo que siempre se evitó en las reglas en cualquier lugar Pero Pero si está dentro del agua yo creo que Se re puede, <ríe> Sí. Uh, me gusta la idea The Kill Wolf Arte. Ah, este eh, la pregunta sobre el ataque de oportunidad. Tengo una duda con el ataque de oportunidad que generas al lanzar un conjuro cerca de un enemigo. He visto un video. Ajá. Lo malo es que. Eh, podría decirme que. Podría hacer sin contar el disengage. Estoy. Vamos a leer la regla de nuevo. Voy a leer la regla de nuevo de la magia por. por... Ahora, no, para no confundirme, pero... <risa> a ver. Vamos a buscarlo de nuevo bien. Esta es una regla que sí existía en 3.5 eh... Bien En quinta edición no existe la regla de ataque de oportunidad Mientras están lanzando magia al lado un enemigo A menos que ese enemigo tenga la dote Asesino de magos Ahí está Eso es todo eh... no, no, no hay más Vuelta Si tiene el la dote no hay, no hay forma, tenés que alejarte de esta persona Y lanzar el hechizo pero alejarte es cinco pasos, por eso deberías hacer el eh, movimiento, digamos, que seguramente te aleje de su zona de, de amenaza y genere un ataque de oportunidad de todas maneras. Así que bueno, no hay más que eso. No. Si no tiene eso, no debería generar ataque de oportunidad. Hay que ver, digamos, cómo se interpreta la regla en, en la mesa. Sobre todo el DM. Por dura más uno. Mi grupo de rol de amigos tiene poco o nulo interés en aprender un nuevo sistema. La llamada de Starfinder. ¿Hay un consejo para hacer que se interesen o de plano mejor que se interesen o de plano mejor ya busco más personas? Podrías, podrías incluso ta tal vez hacer one shots sobre otros juegos cortitos, Otras sesiones o incluso ocupar una sesión, eh, una de las sesiones en, bueno, chicos, hoy en vez de jugar esto, vamos a jugar un one shot de tal cosa. No hablaría sorpresa, porque si es gente que está muy metida en un sistema, por ahí viene muy preparada para jugar ese sistema esa noche y se va a perder un poco. ¿Tres? Pero bueno, es cuestión de mostrarle. Lo cierto es que hay un montón de gente que no está interesada en aprender sistemas y la pasa bien jugando. Si a vos te gusta aprender otros sistemas, tal vez estaría bueno, digamos, buscar más gente. Cuando confirmes que no hay ningún interés de ninguna manera, eh, sobre aprender otro sistema, ¿no? Como... Pero bueno, listo. Nadie acá quiere dejar de jugar, qué sé yo, ranked, ¿no? Seguís jugando con ellos Rank Quest porque seguro la pasas bien, pero tal vez conseguís otro grupo online o en otro lado para jugar. Ya. Digamos. Nota. ¿Cuáles son las bases para un buen one-shot? O sea, las cosas que vos considerás para que un one-shot esté bien estructurado y no le falte nada. Para que la gente tenga una buena experiencia de rol en un espacio tan condensado. <risa> es una pregunta importante. Está buena. Es digna de un video, de hecho. Para mí el one-shot tiene que... Tiene que es, es, es muy objetivo el one-shot. Depende de lo que estés jugando Pero supongamos que es un Day Day Por decir un, un juego Vos tenés el one shot Que dura En lo posible una sesión A veces dura más No pasa nada Pero Vos tenés que Condensar todo Para que sea bien Bien Para que sea un buen resumen De lo que vos querés jugar No vas a tener tiempo para desarrollar Macro historias tal vez Tipo esto se lleva a cabo porque el conde quiere que el rey sospeche del príncipe. No, no vas a tener tiempo de eso. Esto se lleva a cabo porque el conde quiere. Punto, se terminó ahí. No hace falta estirarlo mucho más. La, la misión tiene que empezar y terminar. No no, hay, no, no no hay tiempo para otra cosa. Así que desviarte de eh, lo que más o menos está preparado puede complicar las cosas. Um. En realidad no es que puede complicar las cosas, el tema es que vos querés que sea bien, bien simple todo, que sea algo cortito, ya está, que se, que se termine y fue. Entonces eso, eso es importante. Que, que no te desvíes vos como DM de las, las cosas que dirigís. Es fácil, es súper fácil como DM empezar a hablar del lore, de lo que sea, de otras cosas. Pero no hay tiempo. Eh... Para mí está bueno que haya un villano o un final ya definido Que te ayude vos a crearles el camino a los jugadores hasta allí Y, y ver cómo se resuelve Porque, de nuevo, vos querés que, que se termine eh, vos querés que empieces y se termine Podés incluso... Eh, eh, escribir las escenas, qué sé yo, tenés... El... La primera parte es... Bien, reciben la misión, investigan, complicación, más investigación, desenlace. Si lo planteas así, que es más el estilo de un dungeon, también te va a servir tener esa línea para... Para poder empezar y terminar una aventura, ese es el real el objetivo, ¿no? Que, que, que sea un capítulo largo de algo y se termine. Después, para que la gente disfrute, es importante que... Cada uno tenga la posibilidad de usar su personaje Que haya desafíos para todos Si tenés un bárbaro, que haya algún tipo de desafío que a ese personaje le interese Si tenés un mago, lo mismo Es muy común ir a los estereotipos Que haya un desafío físico para el bárbaro y un desafío mental para el mago algo por el estilo. Eh, O que de alguna manera muestren la utilidad de ellos dentro del juego Tanto mecánica como rolear, roleando eh, Así que también eso es súper importante eso es mucho más fácil tener una aventura larga, una campaña, porque tal vez podés dedicar una, una sesión entera o par de, un par de sesiones a un personaje y después cambiar de foco, que el personaje principal sea otro y así Acá no, acá es mucho más resumido, más rápido, así que no va a haber sesiones, va a haber momentos de cada personaje en los DJs. Eh, Dicho eso, un buen puzzle, a mí me gustan, en, en los one shots un buen puzzle te ocupa bastante espacio y genera mucho rol entre los personajes ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Quién dijo que hay que hacer lo otro? ¿Cómo hacemos lo de más allá? Esto siempre funciona Esto la pregunta, Le voy a pensar más Porque está buena Luchowski, buenas, una pregunta ¿En qué manual puedo encontrar las estadísticas de barcos y esas cosas? Estoy empezando a dirigir una partida con orientación marítima Esto me serviría muchísimo Bien, en el manual del DM Cerca del final del libro Hay stats y reglas sobre barcos También hay un Arcanos desenterrados, sobre barcos Y no recuerdo en qué otra aventura. Porque te quiero decir, Salmarsh. Pero también hay otra con más cosas sobre... En Salmarsh hay información sobre piratas y cosas por el Estoy seguro. O lo leí en otro lado, no me acuerdo. Pero hay otro de los manuales que cuenta un poco sobre esto. Eh, tumba de la aniquilación, me parece. Toda la parte de Chul. Así que ahí te recomiendo empezar. El manual del DM tiene un par de barcos. También creo que tiene un barco que vuela por si te interesa. Eh, sí. Empezá por ahí y vas a tener tipo, creo que está la velocidad. Un poco de descripción de los barcos. Y me acuerdo, creo que cantidad de peso que pueden llegar o pasajeros. Carlos, hasta el momento, con todos los videos de sistema para one Shot, ¿cuál es tu favorito? Paranoia. <risa> eh, me encantó Paranoia. Hace mucho que quería escribir sobre ese juego. Todo porque cuando descubrí que había sacado una caja, pero instantáneamente no, no, no lo pensé. Le dije, ching, me voy a comprar este juego, a ching, oh, bueno, dale, anda. Y ahora está pasando algo similar con otro juego, que es eh, sobre Avatar. Los creadores del juego de Avatar, el Nickelodeon, son los mismos que hicieron Masks Y el manual de Masks me encantó y, y en Avatar, Avatar me encantó el dibujito, es uno de esos dibujitos que me rompió la cabeza Y va a salir el juego de rol Que va a empezar dentro de poco el Kickstarter, así que Empieza el Kickstarter, hasta que se funde el Kickstarter, hasta que se impriman los manuales Hasta que manden a esta parte del mundo los manuales, falta un montón Pero quiero participar, el martes que viene arranca y también me va a pasar eso con Avatar. Eh, va a estar súper interesante. Recuerdo de joven, un amigo intentó dirigir una partida de Avatar cuando recién estaba saliendo el dibujito y los personajes tenían control ilimitado sobre el elemento. No, no había una progresión de, de poder como hay en el dibujito, ¿no? Que primero aprendes a mover una piedra, después a levantar un par de piedras, después que yo, tal vez un terremoto. No, ahí era tipo, bueno, rompo todo, rompo todo. Y, y la partida se rompió muy rápido los jugadores ignoraron cualquier posibilidad de llevar eh, alguna historia demasiado rápido, entonces eh, <ríe> se terminaba ahí. Recuerdo que eh, dos jugadores, uno, uno jugaba uno maestro del aire y el otro jugaba maestro de la tierra, y cuando venían enemigos el de tierra hacía un pozo, el del aire los empujaba al pozo y el de tierra tapaba el pozo, eso, eso era todo lo que hacían todas las peleas. <risa> Los otros maestros no podían intervenir No, no había tiempo eh, Así que sí Paranoia fue el que más me gustó Y ahora se viene Avatar que... eh, Nota ¿Cuáles son las armas más poderosas de D&D? Históricamente Hay una sola Eh, hay una sola espada que es tipo la más poderosa de todas, es la espada Borpal. Eh, y digo histórica porque viene de hace mucho, mucho tiempo. En Day de Quinta, por lo que veo acá, es... Una... Un arma, puede ser cualquier cosa, pero recomiendan una espada. Más tres, que hace daño mágico e ignora resistencia al daño cortante. Cuando atacas a una criatura que tenga al menos una cabeza con este arma y saques un 20 en el dado, le cortas una de sus cabezas. La criatura muere. La criatura muere y no puede sobrevivir su cabeza, claro. Esa <risa> está en la descripción del, del, del objeto. Una criatura que es inmune a este efecto no le pasa nada. Pero eh, si es inmune recibe 6 de 8 daño extra. Esta es, históricamente, la espada de orpal era como la espada más grosa de todas. Eh, seguramente hay ahora, tipo... Creo que el legendario la... Las armas más poderosas. Sí, hay, hay otras que, que obviamente ya no sé de qué, qué se tratan, ¿no? Había muchas espadas. Esta creo que era la Holy Avenger. Era también una espada más 3. Era brutal contra demonios o... Sí, sorprendentemente área. Cuando te cortas la cabeza te morís <risa> eh... Claro, vea que está. Es una espada más 3. De daño mágico. Cuando le pegás a un demonio o un undead le hace 2 de, daño de, 10, 2 de 10 de daño radiante. Genera luz, todas las criaturas aliadas tienen un aura eh, de ventaja. Todas las tiradas de salvación, contra hechizos y efectos mágicos. Esto está re bueno. Tener 17 o más niveles de, de paladín, el aura es más grande. <risa> el requisito, 17 niveles de paladín. <risa> a ver si me encuentro alguna. Hay otras que conozco. 7 niveles de paladín. Bueno, hay, hay, hay otra. La última que voy a leer. No me acuerdo realmente otras, pero había, había unas que estaban copadas. Lo que, sí pare, lo que sí pasa con muchos objetos poderosos de DD es que tienden a ser extraños. Por ejemplo, el H-Berserker. que, pues sí, no está tan poder. Pero, qué sé yo, está buenísimo. A ver. Digamos. Nota. No, ya está. Carlos. En el stream pasado salió un personaje con capucha negra. Es tu hermano gemelo de su clan. Así es, un es el de Mario. También trabaja en la taberna, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Santuri. Quiero saber cuántas camisas tiene los <risa> Le pregunto cuando roleé vampiro o alguno sabe. Preguntale porque yo no tengo idea. De hecho, cada vez que, que estamos preparando el stream. Viene y, no, y se presenta con una camisa nueva y dice, miren qué tal, y sale con su camisa así que, eh, pregúntale, tal vez, tal vez responda. <ríe> Nosotros ya le preguntamos, vamos a ver qué dice. Carlos, vos que recuerdes, ¿cuál es la campaña oficial de Day, Day de Quinta edición que termina a nivel más alto? Porque creo que las campañas oficiales no superan los niveles 13 a 15. Os he escopado un Shot de nivel 18 o 20 por las risas. Eh, no estoy seguro cuál termina más nivel. Probablemente... Cross Maiden, tal vez. Pero no estoy seguro. Eh, es, es raro, pero sí, las campañas de D no, no alcanzan estos niveles altos. Pero lo... Eh, lo que sí, una vez que jugaste, qué sé yo, una campaña entera y ya está nivel 15 jugar wow, un ratito más hasta nivel 20 no cambia nada el DM puede meterle algo interesante para... ahí está, el mago loco puede llegar a nivel 20, gracias a él eh, me parecía, había una súper, súper larga que, que tenía cosas así eh, el one shot de nivel 18-20 ¿suena divertido? sí pero ¿sabes cuál es el problema? la preparación armar un personaje de nivel 18 es... Una tarea re larga, re larga Porque una vez que vos terminaste de, de, de decir, bueno, supongamos, voy a jugar un mago Un mago de nivel 18 es re poderoso, pero ¿sabes cuánto tiempo estás anotando hechizos, armando todo eso? Después te quedó la hoja, la hoja gigante, por más que la hagas en Roll20, tenés una hoja de personaje larguísima Y tenés que ver todo lo que hace, así, así más o menos tenés una idea de qué hace Que si vos jugás de nivel 1 hasta nivel 18, lo sabés que estuviste con tu mago todo el tiempo. Sabes, ¿Sabes dónde usar las cosas. Cuando arrancas de 1 a nivel 18 suena todo más extraño. Eh, obviamente el personaje es mucho más sencillo que un mago a nivel 18, pero bueno. Eh, una vez que tenés todos esos personajes... Solo lo que ganan en base, tenés que darle cosas. Un personaje a nivel 18 tiene objetos mágicos, así que adicionalmente a la hoja de personaje súper larga tenés que agregarle más cosas que son los objetos mágicos. Y una vez que estás así, ¿vas a jugar un one shot? No. <ríe> no vas a querer jugar solo un one shot, vas a querer jugar un rato largo más porque... Estás jugando un one shot y de repente tu pícaro tiró, qué sé yo, una bolsa de D6 de Sneak Attack, querés hacerlo un rato más, eso. <ríe> querés hacerlo un rato más. Eh. Tal vez suena divertido, ¿eh? yo, yo no tendría ganas, porque además como DM, preparar combates para nivel 18... Uh, un combate de esos niveles puede tomar unas o dos sesiones enteras, porque estás peleando contra gente que sabe lo que está pasando. A ver, ¿dónde estamos? Carlos, ¿vos cómo preparás misiones o saikwis para tus campañas? Me sucede que estoy viendo una película o serie y quiero implementar lo que vi, pero no sé cómo. Por ejemplo, Stardust, El Viaje de la Estrella. Bien, esta, esta, esta es una pregunta interesante. Eh, que, que hace tiempo quiero, tipo... Encontrar la forma de... De, de armarla, de estructurarla. Yo creo que lo más importante a la hora de tener una, una cosa de este estilo, más allá de que los personajes si la vieron o no, o saben de qué se trata o no, es la paciencia. Cuando era joven, y encontraba algo que me gustaba, que yo un plot de Pinky Cerebro, por decir algo, ¿no? Encontraba uno de los planes de Cerebro y dije, eh, tengo que dirigir eso. Eh, lo que me pasaba era que me apuraba demasiado y les tiraba a los jugadores muy pocas pistas al principio y todo el final como que ellos no estaban muy metidos en lo que estaba pasando. Sí, sucedían cosas alrededor de ellos, pero no estaban enganchados. Entonces, la paciencia es una de las, de, de, de las cosas más importantes a la hora de TV. Vos querés dirigir Stardust. Es, la, la, dentro de Stardust hay un montón de historias. No sé si vieron la película de estas, pero es excelente. Tal vez leyeron el libro también. Pero tenés un montón de historias Tenés la historia de la estrella Tenés la historia de los piratas Tenés la historia de los nobles tenés, tenés un montón de desarrollo Incluso la historia del protagonista Cada personaje tiene su historia Y fíjate que están organizadas Y te las presentan a vos en un tiempo determinado No hay nada apurado en esa A mí me encanta la película esa. Vos la ves y es un paseo por el parque re tranquilo A medida que vas conociendo un montón de cosas del mundo Y eso es lo que vos tenés que lograr Va por algo pequeño y anda construyendo hacia, hacia lo que vos querés llegar Pero la paciencia es súper importante Y lo entiendo A veces tenés, qué sé yo, el barco pirata es que Que pesca rayos Y querés mostrárselo ya mismo Y vos eso Lo dejás para más adelante Y empezás a construir eh, Incertidumbre o curiosidad Sobre esos barcos Realmente cuando lleguen va a ser mucho mejor que presentarse Que vos vas a preparar cositas así por ejemplo que una misión sea eh, como era cruzar el, el, la pared o sea, que hay que escapar de este tipo que la vigila bien empecemos con eso, es simple, es divertido no hay muchas complicaciones los jugadores se van a reír todos nos vamos a acordar de esto después dan el siguiente paso y entran el siguiente paso, por eso, paciencia yo, yo hago mucho de eso en Anuren por ejemplo Chicos, están llegando recién ahora a algo que yo vengo preparando y trabajando hace mucho, mucho tiempo. No, la sesión que sigue, si no me equivoco, es la, la sesión número 40. Todo lo que lo que está pasando ahora es algo que yo vengo preparando desde la sesión 1 o 2. Con mucha paciencia, generando con, con, muchas dudas. Eh, ahora yo veo a los personajes preguntándose: ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿Quién es este? ¿Cuál es esta conexión? Y eso me encanta. Pero eso solo lo logré... Eh, preparando el terreno. Preparando la aventura. A veces se puede sentir... A veces se puede sentir como... Eh, ah, pero esta misión es medio estúpida. O no tuvo nada que ver. Pero bueno, vos como DM tenés que ignorar eso. Y seguir trabajando. Por más que parezca estúpido, Por más que no parezca que no tiene nada que ver. O lo seguís haciendo. Porque sabés que al final de la aventura... Todos van a decir, ah, claro. Y esa es una de las cosas copadas que hay que buscar como... Um, y es una de las cosas que yo hago. Mucha, mucha paciencia. Los personajes tienen que aprender cómo es el mundo. Tienen que aprender a llevarse adentro del mundo. Así que si yo ya tengo una misión hecha como Tardast... No te tenés que apurarte. No tenés que apurarte para nada. Concéntrate en los personajes, qué es lo que le gusta a ellos, y anda preparando las misiones, atando todo de a poquito, sin miedo. Ningún tipo de miedo. Eh, y es como, bueno, está bien. Esta, en esta sesión no se reveló nada importante del mundo, no importa. Pude hacer algo que yo quería hacer, que sé que dentro de 7 misiones va, va, va a ser importante. En cuanto a lo que es cómo yo preparo las aventuras, la, las campañas principales tienen una línea histórica súper importante. Que es, bien, cuál es el conflicto principal del mundo. En el cual se van a ver envueltos los personajes. Eso ya está. Ahora en Anurem, como que de alguna manera ellos consideran que... Eh, el, el, la invasión a, a Chakot es, es, es este evento. Así que están como trabajando en esto. Y... Todas las Psychoes son pequeñas cositas que ellos se van encontrando alrededor de la línea principal. Cosas que a mí me interesan. Eh, o que a mí me interesan mostrar. O estuve trabajando en este lore y quiero, quiero que lo hagan. O la posibilidad de que ellos consigan algún objeto o algún aliado. o algún Siempre está. Eh... Sí. <risa> Grande, Goon. Qué ídolo. Eh, no sé si respondí bien Todavía es, es algo que no puedo re, Reconstruir bien estructurado de una manera que me guste la respuesta Porque es algo que vengo pensando hace un tiempo eh, Tampoco es que es un Un, un método súper único Súper estructurado, súper genial El mío, eh, es uno que a mí me sirve Pero todavía no me sale Compartirlo del todo Nota. Lordi, un crack. Me encanta cómo rolea y me encanta cuando se convierte en la bestia. Pero cuando se puso los lentes y actuó como poli se me cayeron las medias, sí. Sí, es un grande, Lordi. Eh, eh. La verdad que... U bueno, ustedes no me escuchan, pero yo estoy eh, de productor. Yo manejo todo el, el stream desde atrás. Y me estoy riendo todo el tiempo, yo me estoy riendo todo el tiempo. Eh... Tal vez les les <ríe> ellos me escuchan reírme o respirar fuerte, así que bueno, estoy yo estoy ahí. A mí, también, a, mí, a mí también, a todo el grupo nos gusta cómo, cómo dirige Lordi y, y la intención que tiene. Y no solo eso, le, él nos cuenta, digamos, lo, bien, lo mucho que disfruta jugar, lo mucho que disfruta estar compartiendo en la taberna. Así que sepan que esto a él le llega y le encanta. Sesión a sesión se nota más cómo él se va sintiendo mucho más cómodo a la hora de streamear, porque esta es la primera vez que lo está llevando a cabo. Y yo creo, digamos, que si ahora lo estamos pasando bien Cuando Lore esté 100% cómodo, va a ser impresionante todo Y, no, y no, no vamos a poder creer lo que está pasando en cámara Así que... Buenísimo que lo estén disfrutando ahora Quédense pegados acá, porque lo que sí, va a ser excelente <risa> eh, Carlos Si lanzo sordera, ¿el objetivo puede ser magia en componentes verbales? Mi duda es... Porque si está sordo, ¿cómo está seguro que lanzo un conjuro que quería? A ver... A ver. Es una pregunta al parecer bastante conocida. Quiero que me responda el amigo de Stage. Pero aquí hay una persona que dice: Yo nací sordo y creo que puedo. Eh, entiendo bien cómo lanzar, cómo hablar y cómo cosas por el estilo. Así que no veo ninguna limitación y me parece una opinión sumamente válida. Uh. pero no, no, no estoy de todo seguro ¿cuál sería la respuesta oficial? porque en cuanto a mecánica digamos, esta es una de esas preguntas donde de todas la, las pequeñas diminutas partes tendrían estar, recuerdo. bueno, ahí está, listo un, un lanzar sordera no, no impide para nada el uso de componentes verbales ya está, y de ahí <risa> el denominador y denominador delgadín, ya Gracias eh... Bien, creo que estas son todas las preguntas que teníamos hasta hoy Oye. O no hay más preguntas y, o no me las copiaron Estamos implementando un sistema nuevo a la hora del DM responde que está ayudando muchísimo <ríe> A todo esto Ahí está, me está diciendo Bueno, no hay más preguntas. Porrámonos por ahora, si tienen alguna más, tienen las, pero vamos a charlar. Un... De nuevo, no vino vaquero. Hace rato que no vino vaquero. Tal vez, tal vez está ocupado. Tal vez está rindiendo o descansando. Uh... The Kill Wolf Arte. Ahí está, una pregunta. El tamaño de un enemigo en qué puede afectar una batalla. Realmente, mientras más grande un enemigo, más fácil es pegarle porque ocupa más espacio. Pero eh, hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, eh, que, que algunas son medio obvias, ¿no? Por ejemplo, estás peleando en unas montañas, tienes un enemigo, qué sé yo, gigante o gargantuesco, no se va a poder meter en una caverna. Entonces, tal vez los personajes se pueden esconder ahí. Esta persona, tenemos este de. de, de eh, tener algún plan para sobrevivir. Lo mismo pasa con los ataques, todas las armas de, de gigantes o gargantuescas hacen mucho, mucho más daño Y es muy común que estos tipos de enemigos tengan al, algún ataque que haga un montón de daño o directamente mate Como por ejemplo, con los ataques de, de, de tragarse cosas chiquititas, tipo agarras una criatura mediana, te la tragas con un gusano violeta, te sumergís en la tierra y olvídate Eh, son más lentos también estos, estos enemigos. eso y, y hay otras cosas que... Tamaño. Eh, habría que ver... Hay que ver cuál es el monstruo gigante que querés usar. Pero... Por ejemplo... Eh, hay monstruos que son grandes. Como el gusano violeta, si no me equivoco. Que es un monstruo súper, súper viejo. Eh, eh. Eh, no ve, pero tiene sentimiento de las vibraciones, por ejemplo, alrededor Y ocupa mucho espacio, así que debería poder sentir cosas alrededor eh, eh. Hay, hay, hay grandes cosas, por ejemplo, otra cosa Si vos mandas a un monstruo que es eh, tamaño gargantuesco pongamos que es una criatura humanoide Va a caer al suelo a algún lado, y si está en medio de una ciudad y se cae en la ciudad, probablemente destruya todo. Eh, o aplaste un montón de cosas. Así que bueno, hay que tener cuidado. <risa> sí, es, es, es, eso es, digamos, una parte importante del de tamaño. No solo lo que ocupa, sino cuando se mueve también. Cerré. Lo tengo, pero estás jugando con? Ah, estás jugando con amigos, genial, genial. Mejor, entonces, Panza. Tenemos una discusión con unos amigos porque nos enteramos que teóricamente, Los 7 Pecados Capitales, el anime, está basada en una mesa de rol. Y si, viste, y si la viste, preguntarte qué clase serían cada personaje. No la vi, pero genial. Genial. Hay, otros, hay otras cosas que yo sé que también están basadas en D&D o en una mesa de rol, que son... Eh... Hay un anime y manga que tengo entendido que es viejo. Acá se lo copio en el chat. Este Record of Lost War es un es, es un manga súper viejo sobre... que está en una historia de... Deide. De hecho, es cuando Deide llegó a Japón. Y hay como históricamente hizo de todo. Y tengo amigos que la leyeron y la vieron que también jugaban Deide, que encontraban tipo pequeños indicios de reglas que sucedían ahí en los capítulos que te devolvían eh, un poco el sentimiento de Deide. Y Hay otra serie de libros que mucha gente me habló eh, cosas excelentes. Que es... Eh, esta Toda la historia está escrita por dos jugadores de la misma mesa De, de rol Y ahí estaban Cuando No sabía decir de, de los siete pegados capitales ¿no? Pero si ustedes la vieron, pónganos personajes ustedes ¿Cuáles seríamos? Nosotros lo buscamos y vemos qué onda <risa> Adria ¿Cuál es el conjuro que más ha dado... ¿Qué más tire que hayas usado? <risa> A ver, para acá o no me estoy olvidando? A ver, no me acuerdo cómo yo O tal vez estoy confundido. Creo que estoy reconfundido. Probablemente era alguna tipo bola de fuego o algo por el estilo. Eh, también había. ¿Cómo era? tiene un hechizo en 3. Que no me acuerdo de dónde salió. Pero era tipo. Eh, Fuera. La idea era que en vez de... era un hechizo así que tiraba mucho, muchos dados, pero tiraba solo misiles mágicos y salían un montón de misiles mágicos. Y eso era lo copado, tirabas un montón de D4 que todos hacían daño seguro. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ese tiraba un montón de... Pero probablemente fue alguna tipo bola de fuego o... Igual también me gusta la, la, la... ¿Cómo es? ¿Tormenta? ¿Se llama? La um, ¿Tormenta de hielo es? Sí, la tormenta de hielo que hace que en un área Caen un montón de piedras Y congeladas que hacen daño contundente de hielo Eso, esa, esa, esa me gusta mucho, sí Pero probablemente La bola es fuera más todavía, no me acuerdo eh. Carlos ¿Vos cómo dirigirías una batalla campal PP entre 8 y 16 aventureros? No ¿Cómo? No lo sé, no lo haría Eh... 8 personas suena muchísimo, 16, pff. no suena gigante. Además me imagino que es algo tipo eh, Battle Royale, tipo, todos contra todos, el que queda arriba gana. Suena que dura un día entero, esto es súper complicado. Eh, no sé cómo lo diría, pero empezaría temprano, mucho té con miel al lado mío, y trataría de que los turnos de los personajes no excedan más del minuto. Porque se ponen a rolear y hacer preguntas, cada uno de esas personas va a tenerle la misma cantidad de tiempo para hacerlo. Y... Ah, es una, una cosa solo eh, sumamente extrema, extremadamente, perdón, extremadamente larga y extensa. Eh, solo con los dados, agregándole charlas y cosas por el estilo suena todavía más complicado. Carlos también. Creo que una pregunta se hizo antes, pero... cuando consideras, ¿Cuándo consideras que es un ataque letal? Tipo, la le amputa una extremidad, pierde un ojo, la tirada de ataque o la cantidad de daño hecho. También en, en estas cosas, no solo eso, sino que considero que... Eh, también depende de la situación en la que están eh, los personajes, porque... A veces está bueno poder ignorar las reglas para... Eh, para darle un poco más al show, ¿no? Bueno, tiene si viene un, un bárbaro peleando re fuerte con un hacha y tiene la oportunidad de cortar un brazo por cómo se dio el combate. Y lo logra que yo mete un crítico. Bueno, ya fue, metí un crítico a celo. Eh, no le presto mucha más atención. Eh, pero. Para las demás cosas. A veces yo mismo trato de incluirlas en el combate. Tipo, cortas el ojo, queda medio ciego. Por, realmente es por daño lo mismo. No, no hay una regla muy estipulada sobre esto. Es algo más que, que llevas vos así, tanteando el terreno a ver qué sale. Eh. Sobre todo cuando a alguno de los jugadores le cortas un brazo. Se siente bastante mal. Adria. Si el jugador quiere que sea un crítico contra sí mismo, ¿Narrativamente debería haber algo que respalde eso? ¿Eh? ¿Se está atacando a sí mismo y quiere que sea un crítico? Hay, primero, habría que ver, digamos, es un tema muy delicado de la razón por la cual se está atacando a sí mismo Y históricamente hay mucha gente que intentó lastimarse y falló eh, Que yo haría una tirada De todas maneras, si querés date ventaja, pero hay formas de, de, de intentar hacerte algo sobre tu propio cuerpo y fallarle eh, Y habré intentado, qué sé yo Simplemente tomar un mate y que la bombilla se me escape, digamos, y fallar, digamos. O tomar, tomar agua y que volcarme. Si yo puedo hacer eso mal, imagínate si estoy intentando sacarme, también lo puedo hacer mal. Si puedo hacer algo, algo tan tonto como volcarme el té encima, probablemente pueda fallarme un espadazo contra mí. Eh, Habría que ver las razones por las cuales pasa esto, suena algo muy extraño. Eh... Yo le pedí una tirada, al menos. Carlos, ¿es cierto que la película de Vin Dice está basada en un personaje que él tenía una mesa de rol? Sí, el cazador de brujas, algo por el estilo. Eh, yo la vi la peli. Visualmente estaba relinda linda, el diálogo fallaba bastante. Pero sí, era... El personaje encima era súper poderoso, era tipo... Un cazador de brujas inmortal... Inmo maldito con la inmortalidad, buscando venganza por su familia que murió hace como 400 años. Y qué tipo tiene, no sé... Más 25 en todas las habilidades, en todos los stats, es inteligente, lindo, carismático, sabio, complicado, fuerte, todo. Eh, demasiado, me pareció demasiado. También usó ese personaje en una partida de Geek Sundry, me parece, que se llama Tian Diesel, dirigida por Matt Mercer. Eh, todo ese personaje. que eh, Yo la vi, vi un poco y no me gustó tanto, pero después hay una donde... En ese mismo formato invitan a Terry Cruz a jugar y es súper divertido Terry, Crews, cuando como mucho más carismático ya la personalidad de, del actor, ¿no? Y jugaba un personaje que creo que era un minotauro con un martillo re malo y terminó siendo súper consciente de lo que estaba pasando y re escopado y muy, muy, muy activo en la aventura. Nota 122, hablando de anime, ¿te gusta o conoces Berserk? Es un anime, da para un one shot, sí, lo conozco, lo, lo empecé a ver. Dije, esto es. Esto es otra cosa. Ajá. Bien. No lo continué, no porque no me gustaba, sino porque no tenía tiempo en aquel momento. Y lo quiero hacer, porque además. Entiendo toda la. La, eh, el, la gente que lo sigue a Ver Sex sabe. Siento que es un anime, digamos, de esos crudos e intensos. Pero bueno, ya voy a tener tiempo. Probablemente saquemos alguna idea de ahí. Sobre todo porque además lo poco que vi era bastante violento y eso siempre ayuda en las descripciones. Si, si la mesa se presta a ese tipo de brutalidad, ayuda un montón. <risa> Uno. ¿Alguna vez usaron Blood Hunter? ¿Cuáles creen que son, son las ventajas y desventajas de esta clase? Lo usé una vez y era muy complicado de usar. Yo lo usé una vez en la mesa que nos dirigió Rasu y no tuve la posibilidad de usarlo mucho. Eh... A mí la clase me encantó. Pero porque tenés la posibilidad esta de tipo hacerte daño a vos para conseguir cosas raras. Eh, además tenés las la reglas de licantropía ahí. Eh, no, no sabría realmente cuáles son las ventajas y desventajas. Está bueno esto que tiene lo de. ¿Cómo se llama? Tenés este bonificador a tu arma. De daño elemental. Porque. Pacto me sale. No, rito, es el rito. Los ritos, esto que, tipo, tenés arma haces el rito del cielo y tenés daño radiante por Eso me gustó mucho. Lo que sí, por ahí, eh, al hacerte daño a vos mismo, tenés esta, esta complicación de, bueno, ¿lo voy a usar? ¿Lo voy a usar todo el tiempo? ¿No lo voy a usar todo el tiempo? ¿Tengo algo que me cure? ¿No tengo algo que me cure? Suena interesante. De, de hacer, ¿no? Pero el resto realmente no sé. A mí me gustó, suena divertido. Carlos, ¿por qué crees que los personajes en general subestiman los idiomas? ¿Vos ves bien hacer una que una parte llegue, por ejemplo, un pueblo o ciudad remota y que solo hablen su propio idioma, estilo Conquista de América? Eh. Que exista el idioma común es el problema de esta pregunta. Todos hablen común es lo que genera esta pregunta. Por esa razón, digamos, nadie tiene tanto interés en los idiomas, porque rara vez vas a encontrar un lugar donde... A diable Común. Ahora, eh, a mí me gusta mucho cuando no hablan el idioma. De hecho, hice algunas cosas así en Anurem. Y genera complicaciones. A veces los Grungs, por ejemplo, hablan en grung entre ellos. Y Kaiden, por ejemplo, tuvo que aprender grung para escuchar esas conversaciones secretas o participar de ellas. Y, y eso está re bueno porque el resto de los NPC se sienten como medio afuera. Y te da a los gru al grupo, sobre todo, la posibilidad de... Eh, Tener este lenguaje secreto que rara, rara vez alguien más conoce. Es fácil subestimarlo, es re fácil subestimarlo. Pero vos como DM, si querés que sea algo importante la aventura, tenés que dedicarle tiempo. Tenés que dedicarle una, un, un, un continente entero donde no hablen. Común. O donde el idioma común sea élfico. Y nadie más habla el idioma común. Eh, pero el problema es este. Común. Eh, que está hecho para facilitar algunas cosas, pero también te tapa otras. Pero sí, está buenísimo lo de, de, de, de que hable en otro idioma, sí. Panza, si pegas un crítico en un hechizo que hace daño en el tiempo, tenés que tirar daño en el turno, tirás como si fuera crítico siempre o solo el primer golpe, solo el primer golpe. Eh... Sí, eh, solo el primer golpe. Porque bueno, no, no puedes andar tipo eh, crítico es en ese momento y listo, el, el daño que se enciende es otro daño en otro turno que ya se generó la tirada. El objetivo de que... el objetivo de esa tirada, además de hacer daño en el momento, era que, que yo se encienda fuego, listo. El daño por fuego ya se consiguió, ahora simplemente hace ese daño. Inmortus. ¿Alguna recomendación de Call of Tulu? Eh. Alguna recomendación de Carlos Turu Las máscaras de Niarratotep. Es una de las aventuras más eh, Más conocidas Más famosas Es súper abarcativa porque los jugadores van a poder viajar Por el mundo Descubriendo las máscaras de Niarratotep Y tratando de que no aparezca Niarratotep En el mundo, así que Eh... Está. Bien. Bueno, al parecer estas son todas las preguntas y canjearon una rey. Quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por acá. Eh, un montón de preguntas hoy, muy copadas. Pero también quiero repetir los anuncios. Las próximas dos semanas no va a haber ni velas las ni video semanal. Porque Bachi está de vacaciones y ella es la que hace la edición de los videos semanales. Y bueno, fue a Kaiden. Eh, para Vampiro todavía no tenemos que confirmar. Pero vamos a hacer otra cosa. Probablemente con Luciana terminemos haciendo stream de otra cosa ese jueves. Eh, van a volver los, eh, nuestros programas Ya el mes que viene tenemos podcast Y probablemente a fin del de, último miércoles del mes Hagamos un programa un poco más interesante Sobre cómo, cómo era building O tal vez la creación de juego uh, eso es todo Ah, eh, de nuevo agradecimientos a El Mago 3D Por las miniaturas, están excelentes Si quieren buscarlas, pueden hacerlo Y... Eh, Está el Instagram ahí. Gracias también a Kataka por, por ayudarnos. Pero ya va, Dentro de poco vamos a, a, a compartirles más sobre nuestra colaboración. Y eh, no se olviden que va a ser cumpleaños de la taberna. Dentro de poco vamos a empezar a compartir horarios y todas las cosas que van a pasar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacerle raid. Lo tengo todo por acá. A ver... Que están jugando Tiro la máscara Oh, la primera sesión Grande Bien Vamos allá Lo voy a dejar con el outro Mientras le preparo el rey